Muy buenas, chicos y chicas. Hoy les traigo un nuevo video. Y esta vez he regresado, me, me vi al canal y dije: lo no tengo algo abandonado. Por cierto, no he subido videos por una pequeña crisis que pasó con que, que YouTuber Heroes. Pues me está asustando cada vez más. YouTube se está dañando Le bajo el volumen. Le voy a bajar el volumen, es que Dios. Muy fuerte. ¿Dónde está el volumen? Que okay, no se puede. Es, Cambiar el volumen Entonces gente vamos a play Vamos a browse levels Y busque y veamos Los niveles más jugados De esta semana Ok gente y estos son todos Los niveles que más han jugado Veamos primero con el primero Vale ya no voy a empezar con el último okay, Creo que eso no lo llevo qué carajos eh? ah, Amigo creo que ya sé. Hostia Voy a abrir Ah no, lo estoy cerrando, soy idiota que no sé pero <risa> voy a dejar Las malas palabras que creo que Por favor Youtube, perdóname Lo que van a ver, eh, claro, esto es para mayores de edad Porque bueno, una persona chiquita queda traumada para siempre Bueno, esto es lo que esta... Eh, no sé quién come eh, Este no. Todo lo que el anciano come. Toma ya. Esto es lo primero que come. Tú le tienes que.. Yo pero ah toma ya. Toma ya. Algo la... pero no me importa. Voy a 18 veces. Pero bueno. <ríe> um, ok, este es el primer paso. Ahora lo cerramos. Y le ponemos la velocidad 1. Aquí podemos ver como los FPS me bajan a, a 16, a 15, a 14. Pero bueno, eso solo es solo el comienzo. Después le activas toda la velocidad. Le bajas la velocidad. Sí. Y le abres ahora mismo. Dios que no, con Skype. <risa> bueno, eh, la siguiente cosa que tienes que agregar son estas cosas. Lo, los tocadores o retras, como le llamen. Aquí le ponemos retretes. Y le añadimos niños. Sí, gente, le añadimos niños. Retretes Si sí, ahora, cállense Cállate, bueno entonces, cállate güey, Entonces que, que bueno. bueno, le ponemos la velocidad Uno Eso es normal, escucharlo Como se rompen las cosas Es normal Es normal Quedar traumado después de todo esto Aquí le aumentamos un poquito La velocidad Y paramos para carajo, para. Bueno, lo abrimos. Y bueno, le ponemos personas. ¿Cómo hacerlo sin ofender a nadie? Sí, claro, Claus ahí. Eh, bueno. Le añadimos unas frutitas para añadir, Para ponerle un hermoso sabor. Aquí podemos ver cómo se borda un poquito, pero ese es el pequeño colador. Aquí le ponemos estas. Una radio, un televisor y una silla Se las ponemos Aquí están Es normal ir a, 10, a 9 FPS Es muy normal Y sin cerrar ni nada Activamos la licuadora Cállense que estoy haciendo un maldito video Ok, vamos con el tutorial Aquí lo cerramos y lo ponemos a la velocidad número uno, la más lenta. Y que esta gorda está haciendo parar el mecanismo y creo que lo va a romper. Esto es normal. Aquí los, lo, lo cerramos, ojo, que queden cosas por eh, afuera. Y lo abrimos inmediatamente para no causar tanto daño. Ya te santa que estoy haciendo un video. Esto es porque tú no me enviaste regalos. Bueno, sí lo enviaste, pero, pero no me no gusta. Toma ya. Muy bonita la comida, eh. Aquí lo paramos. Lo paramos. Paramos todo esto. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hacer de FPS, ok. Perfecto. Ahora esperamos que todo esto se escurra mientras me llega una maldita notificación de Skype. Madre mía, me está odiando estas, no te quedas, no te carajo. Ok, le damos aquí en Next. ¿En serio? Madre mía, la comida que espero que va a quedar de esa orilla, De esa orilla, de a quedar cruda, a quedar horrenda. Aquí vemos, y vemos, mmm, cómo está bajando la comida. Es muy normal que baje así de lento, porque... Aquí el último segundo la activamos Esto para que baje más rápido Aquí podemos ver cómo la comida va cayendo Toma ya to cosas oh, <risa> Hay todas esas... Aquí hay un, re... un pedazo de re, retret Y que hay una calabaza que no la necesitamos Bueno, lo más difícil y le damos a John, Y ganamos el nivel a 7 FPS O a 6, depende Depende <ríe> Lo llevamos al siguiente nivel ¿Qué tal este Rock Swim? ¡Ay, hombre! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay! Creo que pasó un pequeñito inconveniente Tranquilo, fue pequeño, no fue grande ¡Que fue pequeño, no se preocupen! Ok, gente, aquí me agarro Sí. Toma, la segunda siempre es la vencida Con tres segundos Toma ya Y definitivamente voy al Robson que está acá abajo Para que vean que también me lo paso fácilmente Ay, Dios. Ok, ahora sí, lo tenemos así. Y, y, y eso era parte del plan. Ay, Dios, no sé ni qué decir. Hostia, ¿por qué? Madre mía. Ay, Dios, ¿por qué esto da pena? Dios mío. No. ¡Oh! oh, oh, oh. Por favor, baja. Baja sin, sin reventar. No. ¿Por qué me pasa esto? Ok, vale. Eso no era... No estaba en lo planeado. ¡Tómala! ¿Cuántos intentos sé que no sé? Pero pero bueno, esa es la vencida. Toma ya. Y enseguida pongo el 99%. Bueno, no, no leí el título. Entonces, ¿qué yo qué sé? No. Madre mía, ¿por qué me pasa esto? Por cierto, ah, ya ya ya aclaré mi duda. Perfecto, ahora voy a 23 FPS. ¿Por, por, qué este, ¿Por qué este tipo no salta? Madre mía, no. No, no, no, no. ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Juguemos fútbol, amigo! Yo soy el mejor jugando fútbol en los... ¿Dónde quedo? Bueno, ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, por favor! No, por favor, no por favor, no por favor, no por favor. ¡No, por favor! ¡No! Amigo, creo que ya es hora de despertarte. Amigo, por Dios, pero.. Pero. Pero, ¿me podrías decir qué estás haciendo? Ah, por cierto, no lo mal piensen, Dios mío, que. Okay. Que yo ahora mismo lo acabé de mal pensar y... y no quedo muy bien Ay, Dios, yo me rindo Madre mía, este Este tipo es un, un pervertidillo Del carajo Ok, sigamos Vamos Un 21 FPS Toma No Dios, Dios, Dios Esto qué fue, esto qué fue No puedo jugar fútbol contra esta cosa <risa> Vamos, tuve que cortar esa parte porque no, no fue intención mía, no la quise cortar, se, se cortó sola, como, como hice un movimiento brusco, desactivé el micro y quedé sin audio. Ay, qué suerte que me di cuenta, eh. Voy a intentar controlarme. ¡No mames! Cállate que estoy en un video. Dios, por favor Vamos, movido ninja Toma. Tengo una idea Una idea que puede Que puede que salga mal Porque estas cosas me persiguen ¡Hostia! Ok, eso fue parte del plan Ahora me tiro acá ¡Y no! ¡La bola! de la... ¡Quita! ¡Lol! Vale, que soy a prueba de... De, de explosión, no mames, no mames, quédate ahí, quédate. Ah, por cierto, ay, Dios, quita, quita, quita, quita. ¡Quita! ¡Ah! ¿Por qué pasan esas cosas? Ok, gente, una pequeñita información que les quería decir era que, bueno, eh... no, no les voy a decir nada, que sea una sorpresa. ¿Qué información? y qué información. ¡Ay, Dios! ¿A dónde está apuntando ese, arcompo, ese arpón que creo que este tipo le está dando miedo, ¿eh? Creo que le da mucho miedo y está temblando. Pobrecillo. El último intento. El último intento, ¿vale? Madre mía. ¡No! ¿Viste? Para abajo. Baja para abajo, amigo. Ya, listo. Este tipo se... ¡Ay! ¡Dios mío! Esa cosa me asustó. Ay Dios, algo me empujó. ¡Dios, quítate! Creo que me he gastado un montonazo de tiempo grabando este solo nivel y voy a terminar subiendo como dos videos. Dos videos. Como dos minutos. Del. Do, como dos niveles. Ahora sí. Voy. ¡No! Mamá! Toma el remate. Ok, ¿qué tal esto? ¿Bat? Ay, ay. Mi pronunciación es del carajo. ¡Ah! Ahí se vale. Ay. Batalla aérea, con razón. Madre mía. Batalla en. en aérea, creo que es. Dios, creo que, que se refería a que yo tenía que agarrar esta. ¡Toma! ¡Toma! ¡Tío! ¡Ah! ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo? Yo me voy, yo, yo gané. WWW, ¿cuántas W dije? ¡Ay, Dios! ¡Toma! Creo que ya sé lo que hay que hacer. ¡Joncina! ¡Ay! O sea, creo que más me maté yo. ¡John Cena! ¡John ¡Joncina! ¡Johnson! ¡Tataraza! Madre mía, no nos deja bien. Dios mío, ay, Dios, toma ya yo... John Cena. Ah, Me partió la espalda. Ay, Dios, amigo, no puedes que me que ya yo acá. Pero por qué se va a terminar, encima mío? No, quita. Ah, así está mucho mejor. Ok, gente, y, y termino aquí con Con este nivel. Con este. Ay, hostia, ¿qué, qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Dios? ¡Madre mía, la primera! ¡Madre mía, Willy! Bueno, gente eh, No, aquí como que no es muy bonito Terminarlo el video Dios, que soy así, que carajo Bueno, no importa Bueno, gente, aquí no voy a terminar porque se siente extraño Adiós, me voy al carajo Y bueno, gente oye, oye, oye, Casi saludo otra vez Y digo que hoy les traigo un nuevo video No sé qué me tomé antes del video No sé me, to me tomé una sopa. No sé qué tenía la sopa que me dio un efecto. Tranquilo, amigo. Ese es el comienzo. ¿Cómo que el comienzo? Así comencé yo. Comenzaba a tomar. Dios mío, pero esa voz... <coughs> no creo que se está peor, ¿eh? ¿Cuándo puedo hablar bien? No sé, amigo. Intenta hablar bien de un modo u otro, que, que yo no sé, como, como que se te escucha algo extraño, ¿no? Madre mía. Bueno, voy a hablar con esa voz Dale que esa voz es algo enfermo, pero bueno Pero si sí estoy enfermo no, no importa, pero sigue la historia Bueno, amigo Yo comencé Con una sopita En ella Tenía un pedazo de droguita Sabía perfecto Y me volvió un adicto Y después Yo iba conduciendo un coche Y me estrellé y terminé en el hospital. Me golpeé la cabeza. Y terminé como retrasado. Amigo, qué historia tan triste. Lo siento, amigo. Pero nunca no voy a escuchar más. Bueno, gente, espero que les haya gustado el, ni el nivel. Espero que, les Dios, estoy haciendo? espero que les haya gustado el video. y Yo me voy a otro lugar que ese viejo que no nos vaya a dar mala influencia. Cállate. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Ahora sí, gente. Ahora sí lo voy a terminar. Bien. Gente, espero que les haya gustado el video, recuerden compartirlo con sus amigos, con, con todos los que quieran, este video creo que duró 20 minutos o algo, porque este video es muy largo, entonces bueno gente, eso ha sido todo, nos vemos, hasta la próxima, adiós.